¿Una monedita o algo para comer? Una mon. Oiga, señor, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede dar 100 pesos para comer hoy, por favor, que no he comido nada y me muero de hambre? Uy, no, hermanito, justo ahora me agarras sin nada. Ni siquiera 50 pesos tengo. Pero en mi empresa están dando vacantes, si querés trabajar no, ahí. pues para andar sin un peso, como usted prefiero seguir pidiendo.